Hola chicos, y hoy les traigo easter eggs de geometrías Que pues bueno, muchos no conocían, muchos sí, o... Si sos, si sos nuevo, ahora lo sabes, y si no lo sabes, pues ahora también lo sabes Bueno, eso fue estúpida mi parte, pero bueno Empecemos de una vez, ¿vale? Porque no queremos perder el tiempo Y el primer nivel, eh, que básicamente es un nivel que se llama de Honorable Final Que lo crearon Ser Punchy, fue game que si se vuelven a... ¿Cómo decirlo? Si se vuelven a unir estos dos personajes O sea, lo petarían muchísimo Cuando uno muere, más exacto, eh, en el 9% de este nivel Aparecen los nombres, no como Serpunch ni Funny game sino que aparecen DerPunk y Bunigame. Así como lo están viendo en pantalla. Son easter eggs que, pues bueno, se saben en la vida. Si ustedes, yo creo que esta, este, este nivel no lo conocían muchas personas, ¿vale? Y pues bueno, si eres nuevo en la comunidad, pues lo sabes, ¿vale? Yo tampoco lo sabía. Algo similar sucede en Unity, que... Este ya no lo creo con Ser Punch, ¿vale? Lo creo con Triaxis. Que básicamente, en vez de poner A poner Funny Game, aparece Bunny Game y Free Axis, ¿vale? Muy extraño, no, este sí lo sabía, este sí lo sabía. Y en Sirius, que es un nivel que tiene un fight muy épico, o sea, si no lo he jugado este nivel, es no sé qué haces con tu vida. Al iniciar el nivel, o sea, cuando. Bueno, iniciar el nivel, no sé qué estoy diciendo. Pues aparece, eh, si uno salta al comienzo Uno pierde con un pincho que está al comienzo, ¿vale? Todo bien hasta ahí, ¿no? Pero eh, cuando uno muere aparece la Laney Face eh, Es algo extraño, un easter que extraño, así que... No hay nada muy más que decir de esto Riot una vez grabó un Prince bugueado. Donde se muestra el final de este nivel Pero la nave continúa su paso No no para, o sea, no se, no se acaba el nivel ahí Con el tiempo se supo que en realidad sería un easter egg De su próximo nivel llamado Bloodbath, O sea, no lo sabía Esto no lo sabía Y pues sí, eso básicamente hizo Riot un easter egg que muchos no nos íbamos a imaginar, He supuesto que esto no lo sabías tú Y si no lo sabías es que no sé qué haces con tu vida y viciado el geometrías Y ese no lo sabía yo, ese no lo sabía yo Este por ejemplo sí lo sé, ¿vale? Este nivel que se llama The Dream Nike. Pues díganme, díganme lo que están viendo ahora en pantalla, ¿vale? Díganme qué, qué, qué ven en pantalla ahora en estos momentos Pues sí, al unir las tres estrellas, ¿vale? E cobra un Illuminati, o sea... WTF, una pequeña bromilla que hizo En el nivel de Artificial en Más específicamente En la parte de Senticalpa Vemos que arriba si lo subimos Pues que Senticalpa antes de esto Iba a ser una parte Al final decidió ponerla de ahora y la de ahora está muchísimo mejor O sea, si hubiera puesto la parte de antes Hubiera arruinado el nivel Yo no sé mi opinión, ¿vale? Fui a arruinado el nivel, pero decidió poner esta y esta quedó súper genial, ¿vale? En Yetagarazu, en la parte del 62%, de llegar a Hints, pues eh, hay un Easter egg que si uno eh, no se deja ir solo, sino que le da un clic y se va por arriba, aparece, pasa, o sea, se pasa la mayoría del nivel, pero perdería en el 99%. Y eh, un Easter egg que se averiguó, o sea, lo supieron muchísimo, o sea, apenas salió el nivel, apenas lo verificaron mejor, eh, eh, se supo eso y pues. <risa> Que bien, no, ese bug no, si se hubieran descubierto otro poquito hubiera dicho, hubieran hecho un bug tremendo. Así que, pues, esto básicamente son todos los easter eggs que, pues, bueno, busqué y los encontré en la página Geometrypedia, que abajo en la descripción estará. Y, pues, bueno, chicos, antes de, de irme con el video, pues, quería pedirles perdón por no subir video estos tres días, ¿vale? Pues, bueno, espero que les haya gustado el video, ya saben, no olviden dejar un likecito y nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós.